Charlie Mariotti, pues anunciaba que el PLD se desligaba en Manuel y Amigos televidentes, de este llamado a protesta para el próximo día 15 contra el toque de queda. Charlie Mariotti pues expresó esto producto de que las redes sociales habían estado, según él, de manera malsana, ¿verdad? Y con eh, su poquito de veneno, incitando a tal vez a la enemistad del partido como tal el PLD, eh, contra el gobierno, pues el, el secretario general del PLD, pues desmiente y se desliga eh, de este llamado a protesta, una protesta en Manuel Tejada que a mí me ha llamado la atención, no es porque tuviera o no tuviera, mezclado o no mezclado el PLD en este llamado a protesta, sino porque es su principal eh, eh, mentor, quien está llamando a esta protesta y es el activista y abogado, pues amigo, colega, Pedro Cazar, que lo quieren ver aquí en San Francisco de Macorís. Así que me imagino, ¿verdad?, que él sabe por qué lo quieren ver por San Francisco de Macorís. Porque la gente tiene, eh, tú tienes que tener eh, cierta, eh, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, por decirlo de alguna manera, moral, moral para tú saber en lo, que, en, lo que, en lo que te involucra. ¿Por qué yo digo que quieren ver a ese abogado que estuvo aquí en San Francisco de Macorís? Ustedes recordarán aquella, eh, mediodía histórico, ¿verdad? Cuando se dio a conocer de este desfalco de la compañía Muné. Eh, una dos semanas después, pues se apersonaron un equipo de abogados encabezado por Pedro, por Casal, Pedro Casal, y... Eh, Dios eh, desinformó a, o alentó a la población más bien, a los afectados, que fue a través de este mismo, eh, a través de este medio de comunicación que se hizo, donde la, la tranquilizó a los afectados diciéndoles que tenían la forma, la vía y que garantizaba él, garantizaba junto al equipo de abogados que Mune iba a hacerle frente a esta situación y fue un paño eh, con un paño tibio que vino a pasar. Todavía estamos esperando que no, pase. que no que él venga y exactamente. No volvió y, más nunca. Entonces, por eso yo digo eh, al señor Pedro Casal, ¿verdad? Mentor de esta protesta de, eh, contra el, el toque de queda, pidiendo, déjenos trabajar, ¿verdad? Es el eslogan que han estado. Eh, y yo entiendo, y así lo decía, recuerden Manuel, los amigos televidentes, que yo decía que hay una serie de personas, ¿verdad?, que pudieran tener influencia, y de hecho así pasó, que en vez de estar incitando a que la población se vacune para ver si es la única vía de que nosotros podamos salir, ¿verdad?, en un tiempo significativo de esta situación, lo que... Muchas, muchas de ellas lo que crean es situaciones más difíciles. Gracias a Dios que todo eso se ha estado logrando, que personas influencers han, se han incursionado, se han involucrado en la campaña eh, de, de la, del programa de vacunación y esto eh, se ha estado dando buenos resultados. Así que el amigo Pedro Casal, quien es el, el mentor de esta protesta, eh, yo entiendo que para usted eh, tiene que tener peso Morales e influencia para usted poder convocar a un tipo de protesta como esto. Víctor, Yo... pero que hablando de, de esa misma protesta, y hay un gran número de empresarios, sobre todo del sector de, de restaurantes y bares, que apoya la protesta por y se entiende claro. que los negocios y los comercios están sufriendo bastante con esto del toque de queda. El gobierno ha querido pasar un pañito de agua tibia con este tema, trayendo a, a, a decir en el mismo decreto que modificaron en esta semana del toque de queda, que van a tomar en cuenta la provincia donde el 70% de la población esté vacunada con dos dosis para quitar el toque de queda. Hay una imagen por ahí de, de, de que publica Salud Pública en el día de ayer con relación al nivel de vacunados por provincia con dos dosis y ninguna provincia del país Ahí están las imágenes. Si es a, to si el es a tomar en cuenta si ese es listado, cuenta, estamos diciendo que, que a nadie le van a va a salir el toque. del toque de queda, porque ahí, ahí pueden ustedes observar, eh, se ve bien, ¿verdad que sí? sí los porcentajes que tiene cada una de las provincias y los municipios de la República Dominicana, lo que puede usted darse cuenta de que realmente eh, tal vez. Eh, la que tú decías ahorita, la Alta Gracia, que tiene un altísimo porcentaje ya de inoculado eh, de la población, así como también, y lo decíamos, el, el, la provincia de Catania, que se, se, se, se piensa, y ellos así lo han manifestado, que unos 15%.